¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis Freak, y bienvenidos a un nuevo gameplay para variar um, Sé que hace mucho no hago uno de esos, en especial de una visual novel A pesar de que prometí hacerlo, no sé, no sé, eso fue una puerta que acaba de azotarse Realmente estaba buscando una buena visual novel y me acabo de enterar que Neko Para acaba de lanzar su tercer volumen Y por esa exclusiva razón y por esa muy buena visual novel, estaremos haciendo Neko Para volumen 2 Lamentablemente no hay una versión traducida al español De Neko para el volumen 3 Así que por pronto estamos haciendo la versión 2 ¿Por qué la 2? Porque no la he jugado Y quiero hacerlo antes de jugar la versión del volumen 3 Así que espero lo disfruten Espero que se queden conmigo durante esta serie Y bueno, si les gusta Que bueno, si no, háganmelo saber en los comentarios Realmente este canal saben que es? es Mayormente para ustedes chicos Si hay algo que no les guste, díganmelo para poderlo corregir Ahora uh, Esta es una versión fan -made. Eh, traducida así que si quieren tener los links para jugar la novela ustedes mismos pueden tenerlos aquí abajo y bueno chicos si están dispuestos, vamos a empezar por cierto voy a decirles que esta esta visa novel también tiene uh, escenas en h o hentai <risa> Creo por lo cual pues no podrán disfrutarlo de, en youtube pero tendrá algunas cosas ahí bastante Picantes para ustedes también, que podrán estar tolerables aquí Y veré si puedo librarme de la censura de alguna forma Así que chicos, vamos a empezar Ok, de inicio tenemos la portada principal Ellas dos las reconozco Ella es Vanilla, ella es chocolate. Para los que no saben, no, nunca he jugado Neko para eh, Tomar lugar en un mundo en el que las chicas gato, las Neko girls Son reales Y por alguna razón viven como con algunas familias Para poder tener... Eso, una familia. A pesar de que no pueden procrear con humanos, por alguna razón, porque... ¿Razones? Uh, se acoplan a otras familias como si fueran parte de ella, o simplemente mascotas, o inclusive a quienes lo ven como familia. Así que, el primer volumen estuvo basado única y directamente en chocolate y vainilla y en este, en este volumen estaremos centrándonos en ellas dos. Así que quédense si quieren conocerlas. Ok chicos, si no mal recuerdo... En el volumen 1 hay algo muy muy especial que tenemos que hacer antes de, de empezar. Y eso es está aquí en configuración. Aquí está. Ok, creo que así estamos bien. Ahora sí, si empecemos chicos. Oh, por cierto. En este visual móvil yo soy el protagonista. Obviamente por la única razón... y esa es la voz de chocolate gracias a dios no tengo que hacer las voces de esta visual novel porque son más de 6 o 7 protagonistas por los cuales no tengo suficientes voces para todos hablando de ellos son chocolate y vainilla oh es cierto tenemos somos dueños de una panadería o una repostrería donde todas nuestras necos trabajan Obviamente con traje de sirvientas. Oh, entonces son las meseras. Maple, de hecho Maple es de las más bellas en, en, entre los protagonistas. de Maple es de las más bellas entre los protagonistas. Cinnamon es la del pelo morado que está a su lado derecho y posiblemente la que tenga la mayor trama mmm, en, en esta visual novel. Es así, Ok, las que vemos en el fondo para las personas que no lo han, no han jugado, Necu para, son las últimas dos protagonistas. Y la que está en medio de ellas dos, uh, no es precisamente una chica gato, es. es nuestra hermana menor, cuyo nombre casi nunca puedo pronunciar bien, pero si yo con yo es Shigure. Espero que si lo sea, si no lo, sea, si no lo es, por favor corrijadme. Coconut es la del pelo rubio. Y posiblemente una de mis favoritas debido a sus ojos, son muy bellos ojos. Este trabajo, a a y posiblemente la, la segunda con mejor trama en toda la, la visual novel. Chicos, dejen de escribirme en comentarios mientras estoy tratando de grabar. Malo, ¿no? ¿El así, no? oh, entonces Coconut es la encargada de todo el, el trabajo pesado aquí. Y. Azuki, por cierto, es la del lado derecho del, del caballo café. Oh, acabo de notar que cada una tiene, tiene gafets con su nombre. No sé por qué estoy haciendo estas presentaciones en caso de que no haya jugado al volumen 1 Pero ok. Y Azuki tiene una forma muy singular de hablar, de hecho. <risa> ¿Para no saben? En Japón es muy común que una repostería abra sus puertas en como para un restaurante, cosa que es diferente a Latinoamérica, aquí no solamente haces el encargo, te lo llevas y lo comes en tu casa, ahí es más como un restaurante. ¿La soleil es el nombre de nuestra panadería, por cierto? Por fin me toca a mí. Al poco tiempo de abrir la de Azuleil, con el verano justo de vuelta a la esquina, la tienda, la tienda es conocida como la pastelería de las chicas gato y entró en el ranking de las tiendas más populares de la ciudad. No veo por qué, la verdad. No, no tiene nada que ver con sus seis, o mejor dicho siete, a chicas gato, sumamente hermosas, no, no, no veo por qué podía ser popular. Cashew de hecho es el nombre del protagonista, el cual de hecho soy yo, y, y, y no lo había notado pero empieza con un buen meme. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Estaba bastante inquieto por, lo muy, por los muy ocupados que, vi, el, que estuvimos en un tiempo. Pero gracias a la excelente organización de Shigeri, las cosas han ido bien, y estamos prosperando. ¿Cómo no prosperar? Mira el tamaño de esa cocina. Inclusive progresamos, ya tenemos pedidos online. Futuro. Oh, por cierto, ella es mi hermana menor, así que... ¡Oh! Por cierto, para quien no lo sabía, había una función muy buena con este botón Puedes... ¡Ja! Ok, tengo que admitir que es una versión no muy oficial Pero lamentablemente es la única en español que pude conseguir, así que tendrán que perdonarme por eso Por cierto, lo pueden descargar aquí en la descripción uh, Todo ha sido posible gracias a ti, eh, Shigiri, gracias Realmente no entiendo muy bien el internet y esas cosas, por lo que tenerte aquí ayuda mucho. Oh, ahora que lo pienso, tiene una cocina enorme para hacer un, un negocio tan pequeño, la verdad. Y la otra es, Cashu es definitivamente un, pie, un pejete, no sabe nada del internet por lo visto. Ah, ¿y cuál es esa? Ah, ahora que lo recuerdo ah, Digamos que, que, que, que, que nuestra hermana menor Es muy fanática de Doraemon y, y le encanta el incesto Así que Incesto es Winces, supongo No sé, incest es Winxest si eso es todo, lo haré tantas veces como quieras Supongo que es su versión de, de ronronear Y empieza a ronronear como una chica gato mientras se aferra a mí A pesar de que no lo es uh, Shiger, mi hermana pequeña sí que eres una, cosa, una cosita linda Le daré una caricia en la cabeza Le daré una caricia en la cabeza ¡Oh! Entonces tenemos un blog. Algo me dice que la gente va viene más por, lo, por las fotografías con una chica gato que realmente por el pastel, así que no creo que Keisha sea el mejor cocinero del mundo. Ok, creo que me tuve que liberar un poco más de la, de la música. Eh, creo que está sediento de fama. El sentido de los negocios de mi hermana pequeña sí que es aterrador. Aunque Shigure uh, había sido ciertamente excepcional dirigiendo nuestra presencia online, la idea de expandirnos globalmente nunca había cruzado por mi cabeza. Tan solo asiento con, e con ella por... ¿Se han calmado las cosas al frente? Mira a la, través de la ventana de la tienda para ver cómo va. ¿Chocobani? ¿Chocobani? Chocobani es el apodo que tienen para estas dos, por cierto, Chocol eh, chocolate y Vanilla son hermanas, así que Chocobani, supongo que es un, un muy tierno apodo para ambas. No que matara, ¿tú? ¿Tú aire, supongo que es un poco mandona. Y moncina? Si es moncina? es moncina? ¿Cinamon es moncina? En serio? Yo voy a ir es más o menos como ese tipo de gato refinado que solamente la gente rica puede tener ha sido Suki siempre una chica gato tan competente ella cumple sus propias tareas mientras las le asigna trabajo a los demás y ella simplemente, sigue su, ella simplemente sigue en su liderazgo desde atrás la veo trabajando eh, diligentemente con actitud relajada suya con esa actitud relajada. Oh, entonces ella es la mayor. A pesar de que es la más enana de todas. Oh, cierto. Por excepción de, de vanilla y chocolate, las demás chicas gatos son propiedad de mi hermana menor. Es bueno que Suki está tomando prácticamente liderazgo en, en el equipo Tenemos a alguien confiable en quien tener ahí Ahora que lo mencionas, ella siempre fue buena cuidando a los demás Aunque pensé que Suki era bastante útil eh, hasta el año pasado Pensé que se había vuelto una chica gato muy perezosa de repente, pero... Tal vez era porque no tenía que cuidar de los demás tanto como antes. Definitivamente es inteligente si se ha puesto al frente del negocio por ella misma. Los chicos gatos tienen su propio modo de pensar, ¿no? Continúa mirando a Azuki mientras trabaja en la pastelería, admirándola como un padre a su hijo. Así que no tiene piedad Realmente le está diciendo que es una torpe Únicamente a Coconut Ok Primero que nada, es una traducción de español de España, chicos. Si son latinoamericanos, esto va a sonar muy raro para ustedes, pero en España es como de círculo. Yep. los qué no los problemas. No sabía, sabía que era lo más enano de todos. Eso ¿Uno eso va a poner feo. no su forma de hablar. Estas son bastante tiernas, de hecho. No veo por qué no hay más de esto ¿Azuki coso lo no, en... no hay competencia física Kokonara es como del doble del tamaño de Azuki es? Aunque eso que parece una patillera Azuki <risa> <risa> No ¿Ah? que lo Oh, es, es, es, es como el sonido de los gatos cuando están peleando. La idea de imaginar a las actrices de doblaje o a las actrices que le dan voz a los personajes haciendo esto. Me lo imagino en un cuarto tratando, no sé, paradas en cuatro patas tratando de imitar a un gato ¿What the fuck? Ok, supongo que realmente empezaron a pelear Holy fuck Realmente están peleando Ok Oh, es cierto, estamos en la mitad de la tienda. ¿Por qué, por qué? Ah, sí, supongo que nadie va a aceptar que Por cierto, ahora que recuerdo, si esto funciona bien y no vuelve a crashar el juego, hay una tecla que hace algo muy muy especial en este juego. Bueno, aunque solamente tenemos a Coconut para comparar, ya que casualmente tenemos a las dos más planas de, de toda la Visual Novel junto con ella, pero aún hay algo de movimiento en la trama. Olvide que Shiguro es como la madre de ellas y realmente cualquier regaño de, de Shiguro es... Eh, duele como el de una madre. Oh, antes o ambos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los Uh, todas ya están acostumbradas No es la primera vez que sucede esto en el trabajo Aunque a las chicas no les, les pareciera importar mucho Quizás dejen de pelear cuando crezcan un poco más Eso nunca pasa ¿En serio? ¿Es Ver tan segura de ello me ha dado curiosidad. Supongo que ella fue la que crió a estas seis chicas gatos después de todo. Es lo que me refería ella es como la su madre. <Risa> <¿Qué Risa> <Risa> <¿Qué Risa> madre? <Risa> <Risa> Incluso así. <Risa> <Risa> <Risa> <Risa> <Risa> <Risa> <Risa> <Risa> <risa> no, no creo que sea el momento indicado para provocar a Shigure Por cierto, ahora que veo que Cinnamon es por cierto la que tiene más trama en esta visual novel Creo que podemos probar nuestro nuevo botón Ahí está, justo lo que quería. Cinnamon, no. Nacema da a tomar, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué no se pueden llevar como ellos dos? Ellas dos no también son hermanas y se llevan también Miren, chicas, la palestrera sigue abierta, ¿vale? Eh, es cierto, tenemos clientes a mitad de las... Tenemos clientes a la mitad del local y estamos discutiendo esto <risa> Cuánto ánimo, eh es <risa> no de de nuestro Qué, ha es esa? qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, Mientras reflexiono sobre esos pensamientos, una vez más, admiro las habilidades de gestión de Shigure. ¡Oh! ¿Ese es, es el final del primer capítulo? Bueno, como ya lo mencioné, esta visión no me parece estar eh, centrada en, en... Coconut y Azuki. Así ah, ah, no es que no estoy confundiendo los nombres. Son muchos nombres para recordar. No me, no me eh, recrimen eso en los comentarios. Así que chicos, si les interesó eco para este volumen 2, háganmelo saber en los comentarios. Yo soy muy feliz de, ver, de estar empezando por jugar este, este Visual Novel. Les comenté, la primera fue muy divertida en su, a su manera. Y, y tiene un todo un poco, Tiene principalmente a comedia. Tiene un poco de, de historia real. Tiene mucha trama, de, de la trama que muchos creo que van a disfrutar. Algunas escenas H que, que no puedo subir a YouTube, pero será para mi disfrute personal. Acabo de golpear el micrófono. Así que chicos, si les gusta Neko, háganmelo saber con un like, un comentario. Quizás suscribirse al canal si no lo están. Y muchísimas gracias por todo chicos. Eso va a ser el primer episodio de varios, así que quédense para más. Soy Luis Lobo Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye.